Muy buenas chicos y chicas de YouTube, hoy les traigo un nuevo majestuoso video Y esta vez sí, amigos, enseguida el... la segunda parte de los Sims Lo sé, el primer capítulo salió todo fucked por, por culpa del audio Lo siento, mil disculpas Pero bueno, eh, aquí está John Arbol, lo llama así, yo no sé por qué Vamos John Arbol y vamos ya a la partida O sea, gente... Bueno, yo no me he quedado quieto y, dec y decidí dejar por donde la dejamos la vez pasada. Pero también decidí crearme otras partidas. Esta ahí estaba. E y me estaba jugando en esta, pero como una persona normal. Entonces, qué bueno, gente. Vamos a la, a la partida nuestra. Dios mío, pero que va súper lag. what? Bueno, ok, ok, ok. Creo que es por el capturador o por el algo O debe ser por algo Porque nunca me va así, tío Bueno, gente eh, Les quería explicar más o menos Lo que tengo planeado aquí, pero ya Ya, ya cargó Bueno, ya ¿Qué? Espérate, espérate, que todavía sigue la música Y no me gusta, tío no tengo que aguantar. Okay. Lo que voy a hacer ahora es. Voy a poner un techo. Porque, bueno, no me quiero quedar. feo, pero de dónde. Lo voy a poner así: épico. Y son gratis, que es lo mejor, tío. O sea. No me cuesta nada Como van a ver ahora, me lo compro Y nada Yo voy a ir a modo persona um, Voy a bajar esto, ¿Por qué le pasa a la música? Volumen, música eh, Tío, en serio Sonido um, Volumen general, música Afuera Ya Ahora sí Puedo descansar Dios, sí, ahora sí, gente, um, ya no sé si ustedes escuchaban la música, pero... pero este tío es un gamer total, tío, ya está en el computador, en serio, ya estás en la PC, te vas a morir, <ríe> Dios, no ah, es cierto, el televisor, caca, de burro, <ríe> bueno, um, voy a pintar las paredes porque tengo unas cosas planeadas para este capítulo, no voy a voy a estar así, todo normal. No, yo obviamente que, bueno se oye, mi voz está, se oye como un eco por el silencio total. Bueno, entonces que voy a ir pintando todas pa las paredes que me encuentre. Siempre y cuando que no me salga un bug, que me aparece siempre perfecto. Épico. Um. Básicamente es esto pintar las paredes y hoy ya me estoy quedando sin dinero. Porque el dinero lo es todo en los sims. Fondos insuficientes. Este es al máximo y quedó esto y esto sin pilar. Y me quedé con sin simoleones. Perfecto. Ahora soy más pobre que un vagabundo. <ríe> Dios mío. Bueno, ¿qué día es hoy? Hostia, tres días para trabajar. Ay dios, espero que no me lleguen los recibos de la luz ni lo ni nada de eso. Porque... ¿Dónde está el buzón? Porque estaré súper dañado, porque o sea no puedo pagarlo, Porque no tengo dinero. Qué suerte que no han llegado. Creo que eso llega. Ay dios yo estoy asustado. Ah. Aunque voy a hacer una pequeña pausa Y quiero hacer una cosa uh, Gráfico, sistema del juego Ay, ay, ay, ya está el larga. Porque yo no quiero que mi sim demore dos días de, de vida Tenga dos días de vida, o sea... What the fuck? Papá Ok, tengo que volverlo a decir Parezco un viejo aquí y aquí también, tío parezco con una arruga no sé por qué vamos ves enseguida a lavar los platos Bueno, el plato no, el tazón lo que sea voy a tirar esta por la en serio bueno um, voy a ir a buscar una cosa aquí que no me quiero quedar pobre voy a excavar aquí y después excavar acá para ver qué es lo que me encuentro Perfecto, ahora está otra Eh, sí, sí, sí, te pusiste feliz Andrés ha descubierto una cápsula ¡Wow! Que habrá adentro Será la que ahorita la va? abrir? ¡Hostia! Dios, no sé qué me encontré, pero está bueno, está encontré. Bueno, me... Ahora vaya, ahora tú ves a ordinar o a quedar, yo que sé. mientras yo voy Pata. vamos, ven, corre con el viento, pero ¿por qué corres tan lento? Ah, mira, esto lo recuerdo, esto yo lo, lo vi en GTA. Épico Bueno, eh, mientras tanto Voy a... Que sé, ver qué sé Unas cosas que les quería decir Bueno, voy a pintar el suelo de Esto no sé por qué lo tengo Bueno, voy a pintar el suelo Y bueno Básicamente voy a vender las cosas que me encontré ¿Por qué? Porque este sim Porque no sabemos qué tan buenas sean estas cosas Entonces que nos vamos al modo este Al modo creador Vender y vender. Perfecto. Ahora tenemos 100 dólares de 100 simoleones. De un toque. De un toque no. Y ahora podemos seguir pintando la casa. Porque nos quedó básicamente por pintar. Sí. Decidí gastarme eso que me lo podría gastar en mejor vida. Pero... Vale, hay que pintar la casa, tío. Ya creo que eso ya es todo Pero te voy a verla por fuera Bueno, sí, Lamentablemente Tienes que gastarte Tu dinero aquí Porque yo te mando Yo soy tu creador Básicamente eres tú, eres tú eres, yo Ay, se me olvidó pintar el baño, tío Ay, Dios mío Y otra vez estamos Donde empezamos esto es en serio podrías estar jugando GTA podrías estar estar jugando otra cosa pero Tetris ah bueno por lo menos para va charlar vamos con quién estás hablando con tu novia qué cosa Mira yo paso un cartel no sé pero voy a ir a conocer a los vecinos Voy a hundir a la M y bueno, vamos a la, a la familia que yo creé y que he estado jugando últimamente. Una familia común y corriente, eh, eh, una familia común, una super familia, una mini familia de cuatro personas, ¿por qué no? Y bueno, vamos a ir con Rubén, no, no, con Rubén no, Rubén no, te vas a quedar allá, no sé por qué, pero te vas a quedar allá. Entonces que, bueno, llegamos. Y bajamos los amigos de yo mismo. Y después me haré amigo del otro yo. Qué rico. <risa> pues la gente, eh, no sé cuánto ha a durar este capítulo. Bueno, está tardando mucho. Creo que voy a cortar aquí. Pues, sí, está tardando mucho. Entonces que corto y... No, bebes en la casa, adiós sigue sí, estaba grabando, verifique Bueno, gente, eh, aquí estamos de nuevo Antes de que yo iniciara Esta partida, antes de que yo Antes de que cargara esto O sea, no, un trueno que, que bueno Me asustó, tío, qué pedo Me asustó un trueno infantil Ah, no, yo pensaba que están peleando Pero, pero no está hola buen señor, hey, hey, quédate aquí, espérate, espérate, espérate, y ya, ya tú te ibas eh sí, esto también me lo encontré en la excavación aquí está básicamente me he encontrado varias cosas aquí solo me he encontrado en las excavaciones pero no otro más nada sí Sí, sí. Soy más millonario acá con 47 mil simoleones. Y yo allá pobre, como si no hubiera mañana. Pero porque aquí soy más rico, se preguntará. Porque bueno? ¿Sí? Uh -huh. bueno. Es un pequeñito truco. que Bueno, hay bueno que nunca lo voy a hacer en mi partida. Porque. ¿Para qué, tío? Hola. Tú qué haces caminando, por... camina raro, ¿no? Te llamas. Mina caliente, caliente. What the fuck, lo mal pensé de una manera Dale, vas a ser el presidente de Latinoamérica, vale, vale. Posiblemente vas a ser el presidente de los Estados Unidos, pero yo qué sé. Tal vez del mundo sí, pero bueno. Por lo menos no es niño fóbico. Ah, tiene sueño el bebé. Puedes vete a dormir en esta cama ultra moderna. Que todo el mundo desearía tener. Ahora que lo pienso, sí vendrían bien unos trucos en, en mi partida. Sí vendría bien unos trucos en mi partida. No, no, no, no, no. ¿Y quién dejó la tele prendida? The fuck! ¡Vada! ¿Qué? No sé por qué, pero me recuerdan los teletubbies. Pero perfecto, vamos... ¿Dónde está? Yo creo una mujer aquí que recuerdo que era la esposa la la de este tío La esposa de este tío, pero, pero no sé dónde está, es el cónyuge y no lo cuento. Desapareció, faltaba Bueno, ya paremos esta conversación y bueno, ya nos tenemos que ir a esta otra casa. Que yo les dije en el primer capítulo que no me entendieron ni, ni media palabra, ni yo que, que no me entienden ni media palabra. Y posiblemente ahora tampoco me entienden una media palabra de los CRIS. Porque entiendo, yo hice una prueba de audio en este video. ¿no? En el pasado no hice prueba de audio y se me olvidó, con... y se me olvidó conectar el micrófono. Entonces, por esa razón, ahora mismo se oye bien. bien. Eh, déjame ver cómo se oye de cerca. Hola, <risa> no sé cómo se oyó bien. Si sí, se oyó bien, creo que soy yo un miércoles. Otra vez, tengo que esperar. Cortamos otra vez, tío. Bueno gente, aquí estamos otra vez Y bueno, llamemos a la puerta Porque, bueno, yo no sé busquemos a ver un tesoro que esté por acá Mira ahí hay unos Adelante, perfecto Este también me encontré unos tesoros que son básicamente lo mismo que me encontré yo El mapa del tesoro y, y esta figura rara rara de 25 mil de, de 25 mil de 25 dólares ahí estoy yo oh, so oh. Oh, dog, oh. hey, ¿en serio? así te presentas criticando ah, What? Looney, so está pensando soba. en llamas ¿está pensando en llamas? The, the body. <risa> bueno gente eh, um, Esto era como El episodio piloto número 2 Porque el primero fue una Bueno gente, espero que les haya gustado El video, recuerden dejar su like Y comentar si ustedes lo dicen con los likes, si ustedes pegan más de 5 likes, ay tío, abrí una cosa, van a ver. Ah no, no se abrió. Bueno, aquí se abrió, tío. Bueno gente, espero que les haya gustado el video, recuerden dejar su like y comentar. Eh, eso me ayudaría mucho, el tipo está incómodo, ¿por qué cojones estás incómodo. Eso, eso es de mala educación vete a la casa entonces ¿qué gente espero que les haya gustado, ese fue el episodio piloto número 2, tienen que pasar más de 5 likes para hacer esta serie realidad y que de verdad pase, porque gente ¿por qué? porque yo quiero yo lo digo, yo mando, yo soy el presidente de, del planeta, soy el presidente, si no lo conocían, ya me conocen ahora entonces, que, que tengan que alabar y dar 4 millones de dólares antes de la noche, si no serán expulsados del planeta Tierra y, y enviados al planeta Marte. Y ya, ya me volví estúpido. Bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar su like y bueno si quieren más episodios así me lo pueden hacer ay dios me estoy refiriendo las palabras entonces que gente eh, denme un like eso me haría saber de qué subía, que subí de que les gustó el video la, y la serie para seguir subiendo la serie entonces gente recuerden comentar que lo que me haría falta en la serie sé que no lo van a hacer porque ustedes nunca me dejan comentarios What the fuck? entonces que gente no sé por qué pero esta casa me recuerda yo creo que soy tan larga en serio no no ese modo mal pensado. Entonces, que gente, espero que les haya gustado el video. Y bueno, dejen su like. Ya lo dije, ¿verdad? Sí, ya lo dije. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y por favor, háganme cumplir este sueño de llegar a 300 subs. Ya estamos muy cerca con 270, creo. No sé. Entonces, gente, espero que les haya gustado el video. Por favor, suscríbanse al canal que yo quiero llegar rápido a los 300 suscriptores y hacer esta comunidad más grande. Entonces, gente, eso es básicamente lo mismo. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Ah, oh, cierto, te vamos a amar. me voy a despedir en la casa porque no me quiero despedir aquí y estoy encima hablando. ¡Vámonos! Eh, ¡Ey, para allá no queda! Este tipo es tondo. Es tonto igual a mí. Dios mío, son las 4 de la tarde. Y... Hacemos un pequeño corte otra vez y nos volvemos a despedir allá. ¿Qué pedo? Y bueno, gente, aquí estamos de vuelta. Y bueno, um, despídete, sí. Despídete, tío. Bueno, sí, se despidió intentándose dormir yéndose a la cama. ¿Qué pedo? Entonces, que gente, espero que les haya gustado el video. Ya lo dije, entonces que. Adiós.